Chicos, el día de hoy les traigo Un profile de un deck que yo había querido Armar desde siempre, desde que salió La combinación, se los juro Que desde siempre, pero el Gin Shadol Era muy caro, de verdad Muy, muy caro, y... Eh, pues qué les puedo decir, ya se reimprimieron En Shadow Hala, ya me lo pudo armar Muy tranquilamente y pues tenía Todo lo dinosaurio, verdad, entonces pues Un deck Dino Shadow. simplemente Me encanta la verdad, no es un deck tanto De combos, sino de estar trabando al oponente Con Winda y con Ultimate Conductor Tariano, bastante simple eso Pero de todas formas es bastante Pero bastante eh, Contundente y bastante efectivo Por así decirlo, entonces pues Vamos a iniciar con el Profile Jugamos por supuesto Triple Soul Eater Obi-Raptor, un monstruo que tiene que ir a 3 sí o sí, bastante, bastante bueno eh, Buscador general para todos los dinosaurios Y también un Foolish Burial para todos los dinosaurios Así que eso está bastante bien Cuando es invocado de manera normal o especial Podemos añadir a nuestro mando o mandar al cementerio Un monstruo dinosaurio Cosa que está bastante bien Su segundo efecto no lo voy a explicar Porque realmente no tiene sentido en este deck No lo utilizamos, entonces pues sí verdad por supuesto presentamos al Boss Monster, al mejor Boss Monster de todo el juego y el que diga lo contrario, con gusto nos partimos la madre porque sin duda alguna es el mejor Boss Monster del juego. Jugamos Ultimate Conductor Tariano. juego 2, más que nada por espacio, pero si puedo, si pueden y si pudieron ustedes... Y si, si yo pudiera jugaría el tercero, pero por ahora dos me bastan bastante bien a decir verdad, no me es mucho problema, pero sí recomendaría jugar el tercero si encuentran espacio. Eh, el, mejor del sin, el mejor monstruo del deck y de todo el juego sin duda alguna, de verdad... Es un boss monster demasiado poderoso Porque tiene el efecto rápido de que destruimos una carta en nuestra mano o en nuestro campo Cosa que tiene sinergia con Shadow, por supuesto Y todos los monstruos que controle el oponente se pasan a posición de defensa boca abajo Eso es una parte bastante buena porque evitas que haga links, que haga sincro y que haga exit, ¿verdad? Y eh, además de que es efecto rápido Y el segundo efecto es que esta Cosa puede atacar a todos los monstruos que controla el oponente una vez De por sí ya tiene 3500 se puede pasar por batalla básicamente cualquier cosa Y además de eso si batalla con un monstruo en posición de defensa Podemos simplemente mandarlo al cementerio sin necesidad de entrar al damage step O de voltearlo boca arriba y eh, infligirle 1000 de daño al oponente Entonces si le seteamos todos los monstruos al oponente Pongan que ustedes 6, les hacemos 6000 al oponente Bastante buenos, bastante poderosos Entonces... Simplemente es un monstruo demasiado, demasiado fuerte. Jugamos eh, Overtex Quadlus. Otro monstruo que podemos traer por supuesto con Píldora o invocarlo por métodos convencionales Pero casi nunca lo vamos a hacer para ser realistas Esta cosa solo la queremos mandar al cementerio y ya Porque cuando es mandar al cementerio añadimos de nuestro deck a la mano una carta Píldora Entonces buscamos la Double Evolution Pill para traer rápido al Ultimate Conductor Tyrano Entonces está bastante bien Aunque como efecto de monstruo eh, cuando se activa una magia o trampa del oponente Podemos destruir un monstruo dinosaurio Este sí pide que, fuera, que sea dinosaurio a fuerzas Negar la activación y destruir la magia o trampa que negamos Entonces sigue siendo un buen monstruo Pero casi siempre lo queremos mandar al cementerio y ya Jugamos un eh, Dogoran de Mad Flame Kaiju Un dinosaurio, un Kaiju buscable para quitarnos básicamente cualquier cosa Así que a uno no hace nada de daño Jugamos un Giant Rex, por supuesto tiene buena sinergia con la píldora Ya que cuando es desterrado se invoca de manera especial a nuestro campo Jugamos un Micelianosaurus Porque nada más está a uno Si no se iría a tres por supuesto Pero pues está limitado Y por último jugamos un Yorak aiolo Básicamente para poder traer a Chambara Que también se reimprimió por supuesto Y eh, Trishula Entonces está bastante, bastante bien <coughs> Perdónme si se me salen gallos o algo así Pero la verdad te estoy bastante tocado de la garganta Porque pues ayer estuve gritando un chingo Y no puedo decir más, ¿verdad? Jugamos trip, eh, doble, perdón Shadow Hedgehog este sujeto, ahora todos los Shadows son bricks en la mano, debo admitirlo, eh, casi nunca los vamos a invocar, si eh, no es que nunca Entonces, eh, todos los Shadows son bricks en la mano, pero eh, sus efectos en cementerio son bastante buenos Y este en específico, si lo llegas a invocar y llega a sobrevivir, tiene utilidad, entonces por eso lo llevamos a dos Porque cuando es volteado boca arriba podemos... Eh, Podemos añadir de nuestro de a mano una magia o trampa Shadow Cosa que está bastante bien. Cuando es manda al cementerio añadimos de nuestro Deca a mano un monstruo Shadol. Así que es el mejorcito de todos ellos por sus efectos. verdad. Jugamos también un Shadow Falco. Bastante bueno también. No es necesario decir más. Básicamente es... Es gratuito, es un material gratuito siempre para Ultimate Conductor Tairano Ya que cuando es mandado al cementerio por el efecto de una carta se invoca de manera especial boca abajo Entonces está bastante bien, se puede estar bucleando ahí con Ultimate Conductor Tairano una vez por turno Y tener siempre algo que destruir, así que está bastante chido Jugamos un eh, Shadow Dragon, uno es suficiente, es un Tifón y, o un compulsor, y me parece Eh... Sí, también tenemos un Escuamanta que destruye un monstruo oponente si lo volteamos boca arriba o cuando es mando del cementerio es un Foolish Burial para otro monstruo Shadow. Y por último un Shadow Beast que simplemente es para estar robando. Me parece que son... 6... Monstruos Shadow, si no me equivoco. La verdad, están bastante bien esos. No voy a meter más. No quieres verlos tanto en mano. Y no tener dinosaurios. La verdad, la verdad. Entonces. También jugamos dos Armageddon Knight. Para mandar al cementerio a los Shadow. O al Quatlus. Eh, dependiendo lo que necesitemos. Así que no hay, más, no hay más que decir sobre eso, ¿verdad? También debemos jugar Hand Trap. Vamos a jugar cuatro. Jugaría seis. Pero no tengo espacio. Jugamos dos Ash y dos Droll. Eh, para poder interactuar con el oponente Si es que este inicia Cosa que tampoco está para nada mal Gracias al último Conductor Tariano Y si inicias y logras poner Winda Simplemente eh, es GG para el oponente Casi casi Realmente no hay muchos decks que se puedan quitar esto eh, En... En el primer duelo por así decirlo Sin usar side deck entonces eso es todo por parte De los monstruos de main deck Vamos a pasar con las magias Necesitamos mucha mucha consistencia porque como les dije Los shadow son brick Entonces eh, vamos a necesitar de verdad Mucha mucha consistencia Jugamos triple allure of darkness Robamos dos y desterramos una oscuridad De la mano si no tenemos oscuridad Mandamos toda nuestra mano al cementerio y jugamos dos Hand Destruction Ahora esta carta no es que me fascine utilizarla La verdad hace muchísimo paro con los shadow No les voy a mentir Y no es algo tan convencional de usar Pero en este deck la verdad sí se necesita Los shadow en mano preferimos mandarlos al cementerio y robar otras dos Entonces nos ayudan bastante a deshacernos de esos bricks Jugamos triple eh, Fossil Excavation eh, simplemente muy bueno, nos, ayuda, nos añade básicamente a cualquier monstruo dinosaurio de nivel 6 o menor del deck a la mano. Queremos a ese pinche emicalonosaurus, eh, a ese Giant Rex o a ese Over, eh, Overtex, a ese Oviraptor en la mano siempre, así que está bastante chido. Eh, también por supuesto, la mejor carta del deck, además de Tirano, o bueno, van de la mano. Jugamos triple eh, Double Evolution Pill me gusta mucho a 3 porque te permite traer a Overtex inclusive ya que gastaste a tus dos tiranos. Entonces a 3 me gusta bastante a decir verdad. Jugamos también triple Shadow Fusion. Otra carta muy buena ya que te permite mandar directamente desde el deck a Overtex y a otro Shadow para invocar a Winda. En caso de que haya sido segundo y tu ponente ya tenga un monstruo invocado de manera especial El extra deck, cosa que está suculenta, está hermosa de verdad, es muy buena Entonces va a 3 y jugamos una El Shadow Fusion Para poder eh, acelerar un poquito más eso de sacar a wind en primer turno si nosotros iniciamos eh, Ya para acabar con las magias jugamos un Foolish Burial para mandar a overtex O para mandar a los Shadow al Cementerio Y un Monster Reborn para revivir lo que nosotros necesitemos Entonces eso es todo por parte del main deck Vamos a pasar con el extra deck presentamos a una parte muy importante del leg a Winda que la vamos a jugar a dos, se hace de una manera bastante fácil y tiene un efecto muy muy poderoso para el oponente y también para nosotros por así decirlo si no la usamos bien, eh, ya que limita los Special Summons a una vez por turno entonces eso es bastante poderoso aunque no lo crean, es muy controlador eso, inclusive para nosotros así que hay que tener mucho cuidado de cuándo sacarla y, eh, de, y cómo usar nuestros Special Summons si ya está en campo Además de eso, si se va al cementerio, recuperamos una magia trampa Shadow, recuperamos la Shadow Fusion y podemos sacar otra, o podemos sacar a Shekinaga, que también la vamos a jugar, pero únicamente a uno. Está bien, pero no es la gran mamada Así que aún no está bastante bien Son todos los Shadow que juego Realmente no me gusta jugar tanto la de fuego Esta la considero un poquito más útil Entonces eh, son al menos las que yo considero un poco más útiles Además de Construct, pero Construct no está libre Y creo que no jugamos luces Así que pues, pues sí, verdad, no se podría jugar Jugamos una, un Chambara Simplemente soy feliz de que se haya reimpreso Una carta muy buena Que en combinación con Tairano es un OTK seguro Así que está bastante bien También jugamos un Trishula por supuesto que se puede sacar Se puede sacar con eh, Con Oviraptor Con Giant Rex, Omicillanosaurus Y con el eh, y Con el bebecito este Aeolo, entonces es bastante fácil Debo admitirlo, muy muy fácil de sacar Y no está de más llevarlo Jugamos un Ebolsar Dolka Dorca, Y un Ebolsar Lagia Monstruos muy buenos Jugamos Dinosaurios Y eh, Lagia <coughs> perdón, Lagia niega efectos de magias Trampas y además de eso, niega invocaciones normales y especiales, pero solamente puede hacerlo una vez porque tiene que eh, desacoplar sus dos materiales. Mientras que Dolka niega efectos de monstruos, pero puede aplicarlo más de una vez por turno eh, porque no requiere desacoplar un material y no está limitado una vez por turno. Así que son bastante complementarios, están bastante bien. También jugamos un Tornado Dragón y un Bagushka, por supuesto. Monstruos Exit de 4 que vamos a sacar bastante en caso de que briquemos, por supuesto. Jugamos una eh, Shadow Construct, ahora esta no es la fusión por supuesto, aunque, eh, porque la otra es el Shadow Construct, este es el Shadow Construct, la vamos a jugar a uno, casi nunca la vamos a sacar, les voy a ser sincero, casi nunca se va a sacar, pero de todas formas eh, no está de más llevarla, van dos tres veces que la saco y me hace mucho paro, así que está bastante bien. Jugamos un Nightmare Cerbero, un Nightmare Goblin y un Nightmare Phoenix. porque sí los podemos llegar a ocupar en caso de ser necesario, por supuesto. Y jugamos un Nightmare Unicorn, porque eh, también está bastante chido, ¿verdad? Y por último, jugamos un Burial of Dragon, que sería un Burial Sword, eh, igual que en el Hero, ¿verdad? Pero... De todas formas, eh, es bastante chido este mono, así que, pues, por eso lo vamos a llevar, porque es buen sustituto, así, ¿verdad? Entonces, eso ha sido todo por el profile del día de hoy, la verdad, es un deck que me gusta mucho. En pantalla podrán ver el rinconómetro, que es la ponderación que yo le doy a los decks que presento, ¿verdad? Es un deck que, al menos, a mí me gusta bastante. Es bastante simple de jugar, de verdad, no es difícil. Eh, solamente tienes que concentrarte en mantener vivo a tu último el conductor Tyrano y... A la. A la. A la, ¿Cómo se llama? A la Winda. Para poder tener control sobre el campo. Muy, muy fuerte. Realmente. No hay, casi no hay decks que se pueda. Que puedan pasear por así decirlo Ese lock, que, lock entre comillas Que pones con Taerano y con Winda Así que es un deck bastante bueno A decir verdad, me atrevería a decir Competitivo hasta cierto punto Así que es buena opción, es un deck muy fuerte Y me gusta mucho, entonces eso ha sido todo Espero que os haya gustado mucho el video Comentarios, dudas o sugerencias Pueden dejarlo en la cajita de comentarios debajo No olviden suscribirse, dar like a la página de Facebook Y unirse al Discord oficial del canal Tampoco olviden pasar a checar los replays Sobre el deck que estaré subiendo simultáneamente a este profile para que puedan ustedes ver Cómo se mueve y cuál es su desempeño Contra otra diversidad de Dex Entonces yo soy Alberto de Rincón del Luelista Y los estaré viendo en el siguiente video